Hola muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Esta vez vamos a hacer una video reacción rápida a un nuevo youtube hispano que salió del pub conocido obviamente de iluminar Que salió a las 7 de la tarde, ahora son las 9 y son las 10. Que bueno, ha salido este, este pub inesperado, ¿no? Que es, a Tano le empeñan una máquina de tiempo para vengarse de los vengadores la descripción dice el precio de la historia Thanos desea vengarse después de haberse convertido en polvo por de forma misteriosa okay. y bueno ha salido este bug hace poco ¿no? y bueno vamos a reaccionarlo ya que, que seguramente va a estar bueno como todos los videos de Illuminato ¿no? así que sin la sesión a ver si da esta capaz bueno si no y bueno, vamos a subir un poco de volumen y bueno creo que esto va a estar buenísimo así que bueno así que ok si más pegamos vamos a reaccionarlo y a ver qué onda y ah y no sé si la grabación de este es que algo pasó con el curar si estoy arreglando un poco que es el sonido falla no sé por qué y, y bueno si se escucha un ruido algo fuerte todo bueno lo voy a hacer por el solar grabando al mismo tiempo así que por lo menos los cambios con la edición a ver por lo menos que sea más eh, digerible el vídeo no para no sea nada tan feo ¿no? así que sin más espero vamos a y va A ver que Ok, iluminatus Hola chicos ¿Qué tal? Dice? Thanos queda hecho polvo okay. Hola chicos ¿Qué tal? ¿Qué estabas okay. haciendo? Estaba peleando okay. con los delgadores Espera, espera, miren, soy Thanos <ríe> ¿Qué? ¿Se te ocurrió tu propio topol? nombre de perdedor? <ríe> no, no se me ocurrió ningún ah. Nombre de perdedor Tengo uno Regue el masticador De <risa> Hagamos una mezcla entre peruano y tenedor y llamarte perdedor No puedo hacer nada sí, sin no. que estos mencos me estén chingando Si supieran lo sensible que me siento ahora oh, Nunca dejarían no. de anunciarme. Sabíamos que no. los jugadores serían mucho para no. papá Pero él es terco hasta que muerde el polvo Literalmente ah. Hoy vas a ser polvo ¿no? ¿No? pídele algunos consejos a la abuela Puede enseñarte cómo ser polvo el con los chistes de polvo Me la bola llena Ah buenísimo <risa> En mi tienda <risa> oh, Primero es el dinero Primero es el dinero Y luego el dinero Pero la mejor parte es el dinero esto es el de tu padre no, voy a ¿Qué tenemos no aquí? De tenemos la máquina del tiempo usada en la tercera guerra mundial Una máquina del tiempo, eso es muy fantástico. Porque viene del futuro aquí viene. Una máquina del tiempo, eso es muy fantástico. Esto fue responsable de la paradoja de hoy no dio mañana ¿sí? ¿De dónde sacaste esto? Mi padre y yo estamos casados Y somos la misma persona <risa> Tenemos un museo de esto <risa> Y cazamos tesoros <risa> Como tú ¿Cómo la madre ¿Cómo? Es otro <risa> <risa> Puta madre <risa> Me gusta reparar cosas con el culo <risa> Siempre lo he ¿Qué? hecho Hallar y restaurar porongas es la mejor de no. las reparaciones <risa> Mi culo es único. Espero conseguir 149.300 millones de pesos venezolanos. Esa es la cifra que quiero. ¿Cuánto quieres con no. ella? 149.300 149, sí. bolívares. Es una cifra extraterrestre. Se... <breeze no> Creo que es el precio justo. Les te ofrezco mi refresco. No puedo aceptar eso ¿Cuánto sería lo menos que aceptarías? 24 no. Yo en 2 y tú en 4 ¿No? Chinga tu madre De verdad Gracias por nada Esto es terrible porque la posibilidad de que una pija entre a mi oído es muy alta ¿Pero saben qué? Yo soy un ladrón Oye, Cory. Ah. ¿Qué? ¿Qué? es una masturbación? Mm. Una mutación es lo que tienen en la cabeza No, una masturbación Se hacen pajas con esa cosa ah. Si iluminatus dice que son lo máximo ¿Sí? ¿Por qué esa cosa? Sí, si. si Illuminatus dice no, que mira. son lo máximo ¿Por qué no hacemos una? Si te sientas frente a tu computadora y comienzas a ver porno Yo te pajearé por ti ¿De qué no. mierda estén hablando? ¿Qué te importa, pelón? ¿Y esa cosa? ¿Qué? Ah, me vengan de los vengadores. <risa> viejo pendejo, te vas a lastimar. No me voy a lastimar, solo tengo dolores en el orto y artritis <risa> en el SIDA. Estaré bien. Paz. Si quieres que te rompan el culo, puedo Está gratis. <risa> <risa> viejo <puto. risa> Hijo. Bien, um, ahora tengo que viajar en el tiempo. Así que... Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco excitado. <risa> <risa> okay, dejó el tiempo rick. He pasado. <risa> <risa> Yo soy inevitable. Ya colchao. Oh. ¡Ah! El mierda, de la mierda, guys. <risa> <risa> ah, <risa> ¡Oh, la <risa> agua! <mierda. Jódense. risa> la mierda de ¡Tú también, ¿Qué? perdedor! ¡Tú también, perdedor! <risa> ¡Puta madre! ¡Ja, <risa> ja, oh qué buenísimo! ¡Ja, rompear! van a ¡Yo gané! ¡Hola, rica. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, voy Job. a aterrizar el helicóptero ¡Chop, no aterrices el helicóptero! ¡Me voy a divertir! ¡Oye, Chon, tío. Oh. ¡Vaya! ¡Ja, <risa> Ok, buenísimo Mientras tanto el otro... tanto. Hola Ay. chicos ¿Qué estabas haciendo? Estaba peleando con los vengadores ¿Eh? Ah, Es <ríe> un bucle infinito, es lo mismo que pasó al principio De, de, de ese Thanos, no sé <ríe> A ver, voy a ver si encuentro alguno de detalles Ok, se convierte en polvo. Ok, ya hago escrito ya, pero estoy demasiado lejos, así que no mejor otro tiempo lo leo Demasiado con los Vengadores Espera, espera, miren, soy Thanos Soy ¿Se te ocurrió tu propio nombre de perdedor? Ya empecé a chingar estos cabrón. No, no se me ocurrió ningún pinche nombre de perdedor Tengo uno Rick el Masticador Despicazo. Hagamos una mezcla entre peruano y tenedor y llamarte perdedor. No puedo hacer nada sin que estos mengos me estén chingando. Si supieran lo sensible que me siento ahora, oh, nunca dejarían <tose> de manosearme. Sabíamos que los vengadores sería. Siempre es un de acá, yo... Literalmente. No Hoy a vas a ser polvo, ¿no? Pídele algunos consejos a la abuela. Puede enseñarte cómo ser polvo. <risa> ¡Cállate el pelotudo con los chistes de polvo que tenés la bola llena! <risa> en mi tienda, primero es el dinero. <risa> y luego el es dinero. Pero la vez. mejor parte es el dinero. Esto es <risa> el coño de tu padre. <risa> <risa> el que de él el... le ganó al otro tal <risa> Y bueno, creo que el tema de referencia bueno se muere no sé, otra vez después al final hay como otro blue book de infinito, no sé qué. La verdad la es bastante bueno, ¿ves? me gusta completamente y bueno, a esperar a un nuevo youtuber hispano de Illuminato. Que lo único que falta, creo que falta Dragon Ball, ese pero bueno, a ver que cualquier cosa que hace este pupa de calidad, obviamente y bueno creo que lo voy a dejar el video hasta acá nomás. acá frente esta ración dejar el video original la... de video original de para que lo puedan ver por su propia cuenta y bueno creo que lo dejaré hasta aquí nomás si te gustó el video para una me gusta compartirlo suscribirte a este canal para ver como este y bueno la edición voy a ver si se escuchó bien con esto al poder o con celular que estoy grabando es la audio así que por la edición no vaya, vale, la dije la dije no y ok creo que eso ha sido todo nos vemos en la próxima bye chao adiós Puta madre.